Pasó tu tiempo y se terminó. Me dices que no sabes qué nos pasó. Te Creí en que el problema era, era yo. Con mentiras siempre me dices que no. Ay, ay, ay, ay, ay. Y no soy tonto, también te he mentido. Hey. ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo también salí con otras al estar contigo. Hey. hey. Aún tengo tu número. Conmigo los días contigo perdidos y los cielos que nos atan fuera fueron un castigo y todo lo que quieras, todo lo que tuve de mí No sé qué esperas, no sé muy bien todo de ti me la flojera, Ver de dónde me quise ir Me divertí pero sabemos que al final Tienes lo tuyo y yo tuve lo mío Aunque quisiera más ya no me fui pleitos tus chantajes y líos. Sigo vacío pero al final Con tu chantaje sí que estoy jodido Disfrute más de lo que he sufrido Si te fallé no estoy arrepentido Valió la pena ahora que ya te he sido hey, Yo ya no voy a caer en otra de tus mentiras Me siento mejor así Esta es la canción la escuché, sabrás que es para ti hey, De un tiempo atrás todo fue diferente Ambos salimos con bastante gente Te lo dijeron, no era suficiente Me lo dijeron, tú no eras por siempre Le prendí fuego a lo que ya no suma De tanto cuento roto todo es humo De esas historias no queda ninguna Entre los dos jamás hicimos una ay, ay, ay, ay. No soy tonto, también te he mentido. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo también salí con otras al estar contigo. Yeah, Pasó tu tiempo y se terminó. Me Dices que no sabes qué nos pasó. Creían que el problema era yo. Con mentiras siempre me dices que no. Ay, ay, ay, ay, ay. Y no soy tonto, también te he mentido. También salí con otras salí estar.